Eso era que estábamos en un villaje, entonces un amigo mío tuvo un roce con el que me avalió. Salieron dos y no sé cómo te digo porque yo iba solo en la pista, entonces ese jefe se me pegó y me dieron un, un tiro. Resultó ser lo mismo de roce de villaje. O sea, ellos le persiguieron a ustedes después del roce? A mí sí, me, me persiguieron. Yo no me di cuenta, yo me di cuenta cuando me dieron el tiro. ¿Pero otra persona también resultó herida mi mujer que andaba contigo? Sí, no. ¿Ese eh, es Ese mi amigo, andaba conmigo, pero no fue junto. Me dieron el tiro a mí primero y después ahí en otro sitio. ¿Dónde fue primero que concurrió todo? En un villaje, en la José Reyes. ¿En la parte alta? Sí. ¿Hubo una discusión? Sí. ¿Por qué? Eh, ¿por eran qué? ellos que estaban discutiendo, yo andaba con ellos, entonces hubo uno que le dio un bolazo a un amigo mío ahí. Entonces ahí fue que nos fuimos. Entonces parece que nos cayeron atrás nosotros no nos dimos cuenta. ¿Tú no te percataste que te disparó entonces? Sí, señor. ¿Cómo era la persona que te disparó? A, a, eh, los nombres yo lo sé, yo no lo sabía, pero investigan. ¿Cómo se llaman? Hay uno usted? que se llama Ariel y otro se llama Daniel Cojo. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? A Dios, una ayuda a la justicia. Porque a mí me dieron un tiro en defensa propia porque falta de espada. ¿Cómo te percataste de que estaba herido entonces? ¿Cómo te diste cuenta? Ah, porque el pie y hueso se rompió, entonces yo caí de una vez. Fue Facebook que me explotó. Wow. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo, yo soy gomero y conchero. ¿Fue ¿El negocio cómo se llama donde ustedes estaban? El negocio, eso es próximo a la plantegada de la José Rey. ¿Y ¿Cómo ocurrió esto entonces? Eso fue como de las once y media por la.